iglesia sagrado corazón de jesús ubicada en la parte céntrica del municipio de moca provincia de espaillat declarada monumento histórico mediante decreto 37706 la idea del sacerdote salesiano antonio flores de edificar una iglesia en moca tardó 10 años en hacerse realidad el templo Diseñado por el arquitecto Humberto Ruiz Castillo, consta de 110 metros de altura desde su base hasta la cruz que corona su torre. Su estructura está compuesta por una nave central y dos laterales. La imagen en mármol blanco del corazón de Jesús, un altar mayor con un estilo greco-romano y una artística representación colocada en su centro, hacen del santuario un patrimonio monumental. Nosotros en este momento tenemos eh, mucho sueño, mucha ilusión en este momento con todo lo que forman parte de este territorio parroquial y de este santuario nacional dedicado al sagrado corazón. Especialmente tenemos eh, la proyección del tercer plan de pastoral. Estamos metidos en todo eh, lo que conlleva el tercer plan de pastoral, que es una... Es Un plan, un proyecto, una acción dinámica que nos pide la iglesia eh, Por la efusión del Espíritu Santo Un nuevo pentecostés parroquial que estamos viviendo también aquí En la ciudad de Moca En todo lo que tiene que ver con el santuario al sagrado corazón de Jesús eh, Estamos también metidos en un elemento sumamente importante Que conlleva el tercer plan de pastoral Y es la misión permanente Misión Permanente, que inició especialmente también en el 2007 en Aparecida Brasil, eh, donde los obispos nos han pedido a, todo, a toda la iglesia, a todos los párrocos, a todos los feligreses meternos en este nuevo sistema de evangelización. Volver a la fuente, esa es la intención de la iglesia, volver a la fuente, que todos nosotros los cristianos, hombres y mujeres, retomemos la Sagrada Escritura, y volvamos de nuevo a formar pequeñas comunidades en eso estamos eh, aquí en esta parroquia eh, metido de lleno especialmente Esa es la primera proyección que tenemos como parte viva de este santuario la segunda proyección que tenemos es la celebración de nuestra fiesta patronal eh, nosotros estamos tratando de hacer que se viva verdaderamente el entusiasmo la alegría y por lo tanto Hemos organizado la fiesta de este año 2018 en dos niveles. Eh, el primero, devocional, todo lo que tiene que ver con la Eucaristía bien vivida, bien organizada, bien eh, estructurada. Y la otra parte es lo artístico y cultural. Aquí en la plazoleta del santuario, pues, eh, tenemos organizado algunas presentaciones artísticas, algunas presentaciones de, de la cultura dominicana, incluso de la cultura de nuestro pueblo. Es un momento especialmente para vivir el espíritu de familia. Estamos tratando de que la fiesta patronal pues tengan ese tinte eh, de fiesta, de agradecimiento a Dios Padre por habernos regalado a Jesucristo y habernos también dado el, el don de tener este santuario tan hermoso que es un símbolo para el pueblo dominicano. Es interesante porque todas las instituciones cuando hacen sus eslogan, sus calendarios, eh, en todos ponen el santuario eh, y eso significa el inmenso amor y lo que significa para nosotros los mocanos este monumento, este, esta grandiosidad que, que tenemos aquí en nuestro pueblo y por supuesto el hecho de que la UNESCO lo haya declarado patrimonio monumental y que también nuestro pueblo dominicano lo haya declarado también eh, santuario nacional, pues significa que no es solo un valor para nosotros los mocanos, un símbolo para los dominicanos, sino para todo nuestro pueblo dominicano. Es permanente, permanente la cantidad de peregrinos que vienen de todas las partes del país, especialmente después del año pasado. ...que tuvimos nuestra primera fiesta patronal... ...y le hicimos mucha promoción a través de los medios de comunicación... ...y mucho, muchos pueblos, muchas instituciones no conocían... ...esta iglesia, la hermosura de este santuario... ...y a través de esa nuestra primera fiesta... ...en ese nivel que se hizo el año pasado... ...incluso a nivel de medios de comunicación... ...pues eh, la gente lo conoció... ...y ahora mismo pues hay muchos grupos diariamente... ...que vienen a nuestro santuario turistas que vienen, muchos turistas de otros pueblos, de otras naciones, que buscan los elementos del pueblo dominicano y se encuentran con este, eh, con este monumento nacional y quieren conocerlo personalmente. <música> interesante que es una réplica del sagrado corazón de Jesús de Roma eso fue especialmente lo que quiso el padre Antonio Flores que es el creador el que pensó el que soñó con este santuario realizar aquí para ponernos a un nivel alto porque el pueblo de Moca es un pueblo muy religioso es un pueblo muy de mucha calidad moral de mucha familia eh, que tienen una fe muy íntegra. Y por lo tanto, él conociendo la idiosincrasia del Mocano, el pensamiento del Mocano, tocó esa fibra de la fe. Y por eso es que construyeron este santuario con la ayuda, con la asistencia la colaboración de todos los Mocanos. Bueno, eh, es increíble, todas las instituciones de nuestro pueblo, las empresas, los empresarios, eh, incluso las autoridades civiles, eh, y las autoridades también, autoridades religiosas, pues todas las actividades que hacen como institución vienen aquí. Las bodas también se ven todas permanentemente, vivimos cada fin de semana tenemos dos y tres bodas y las acciones significativas de nuestro pueblo pues vienen todos para que incluso las autoridades eh, de otros pueblos, embajadores que vienen aquí a nuestro pueblo, todos pasan por aquí porque este es un símbolo de nuestro pueblo y además eh, la belleza, la estructura y todo lo que tiene, la arquitectura, pues es algo muy valorado incluso por personas que no son de fe, que no son personas de iglesia, de la iglesia católica, sin embargo pasan por aquí a contemplar la hermosura y la belleza de este santuario nacional. Es un compromiso muy grande y una alegría desbordante. Muchas veces nosotros los Mocanos que somos, hemos salido de esta misma tierra, pues el sueño de muchos Mocanos es venir aquí a trabajar y mucho más pues se si lo nombran con una responsabilidad tan grande del cuidado, atención de este santuario más que de la estructura de la gente de Moca porque lo que más emociona y fortalece la fe y el entusiasmo vocacional de un sacerdote es la aceptación, el cuidado, el amor, eh, la oración, también el apoyo que recibo de todos los Moca yo me siento muy contento, muy agradecido porque he sido muy bien recibido por el pueblo de Moca, he sido muy apoyado hasta el momento por todas las autoridades, por el señor arzobispo de Santiago, eh, Monseñor Freddy Bretón, eh, sus obispos auxiliares, Monseñor Tomás viene siempre por aquí y nos apoya, Monseñor Plinio, eh, cada vez que lo hemos necesitado ha estado aquí dándonos siempre la mano, y este, las autoridades también eh, civiles, eh, el gobernador, el senador, eh, el, el, el señor síndico pues tenemos la alegría de contar con el apoyo de todos ellos en todo momento incluso en este momento una de las proyecciones que tenemos en relación a nuestro pueblo en relación al santuario es el arreglo de nuestra plazolet que es también parte del patrimonio de este santuario es también símbolo de todo nuestro pueblo y nosotros estamos metidos y en ese proyecto haciendo todo lo que tiene que ver con el, el patrimonio que, que representa esta plazoleta. Entonces hemos hecho eh, todo lo que tiene que ver con las cotizaciones, con el presupuesto de este arreglo y es importante saber que es un arreglo costoso, ¿verdad? que nosotros los, los mocanos y el pueblo dominicano pues tienen que enterarse de que el arreglo de esta plazoleta pues serán de 9 millones eh, de peso dominicano y por lo tanto no se ha iniciado por eso porque estamos en ese proceso de captación de fondos y de medios para hacer el arreglo de esta plazoleta que también es parte de la belleza de este santuario, es verdad que el santuario está muy lindo, muy bien cuidado pero la plazoleta también es parte porque el que viene aquí, los turistas, los peregrinos que vienen acá también eh, caminan por esa plazoleta y amerita una atención en este momento muy especial de todos nosotros. Estamos metidos en ese es un sueño, ¿verdad? que queremos lograr eh, de forma inmediata no a largo plazo, porque esto no se puede dejar para cuando se pueda, porque este es un patrimonio de toda la nación, de todos nuestros pueblos dominicanos y por lo tanto pues eh, estamos tocando, eh, la fibra y el corazón de todos los dominicanos, especialmente las autoridades dominicanas, para la colaboración de este santuario nacional. Bueno, eh, verdaderamente... Que las cosas de Dios tienen que ocupar el primer lugar en nosotros Las cosas de Dios tienen que hacerse a lo grande Lo de Dios es y tiene que ser sacado desde el mismo corazón Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a poner a Dios en el centro de nuestras vidas Nos estamos acercando a la Pascua Y este tiempo pascual tiene que ser un tiempo nuevo Tiene que irse creando corazones nuevos iluminado por el mismo amor que nace del corazón de Cristo. El corazón de Cristo abraza a todos los que sufren, a todos los que dan gracia, a todos los dominicanos, y por lo tanto, a todos los cristianos, y hombres y mujeres de buena voluntad. No importa que tal vez no tengas la conciencia clara de lo que es una fe católica, pero si sí tienes la conciencia de que lo grande y el poder de Dios es el que dirige el corazón de todo ser humano. Por lo tanto, en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma, yo quiero invitarles a todos a vivir un, una verdadera conversión de corazón para que nazca, para que florezca en este tiempo de Pascua la paz y la unidad que brota también del mismo corazón de Dios y que es el deseo profundo de toda la iglesia. El órgano, un instrumento musical monumental construido por la prestigiosa firma italiana tamburini de cremona con capacidad para acompañar a un coro de 500 personas en esta iglesia hay que reconocer la magistral obra de la orden salesiana y del colegio maría auxiliadora edificación que a mediados de la década de los 90 fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco si sí, yo era un niño de uno como el templo se comenzó en el año 1946 y yo nací en el año 1947 por lo tanto fue parte de mi niñez que, que yo tuve esa oportunidad de, de vivir esa construcción de este templo pero sí como todas las familias tenían que traer su piedra porque esa era una forma también de nosotros colaborar con la construcción del templo, si no podíamos de otra manera. Yo también fui uno de los que traje piedra aquí para la construcción de este templo. Cada uno traía la piedra de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus posibilidades. Nosotros los niños la traíamos más pequeña, pero era casi como, como un deber como algo sentimental y espiritual que nosotros experimentábamos trayendo esa piedra. Se decía que era un sacrificio, pero uno como niño no entendía lo que era un sacrificio, sino que nos uníamos a toda la familia eh, trayendo esa piedra. Y, y luego, eh, era algo que todos vivíamos. Es decir, toda la comunidad de Moca estaba viviendo la construcción de ese santuario. Le digo que como uno era un niño no entendía mucho lo que se estaba haciendo, pero sí entendíamos que se estaba haciendo un templo eh, muy hermoso, grande, en honor del sagrado corazón de Jesús. Y precisamente en el campo donde yo nací, en aquel tiempo habían pocos ruidos, cuando se tocaban las campanas... Se oía ya en el campo y nosotros también experimentábamos esa alegría de poder escuchar las campanas del santuario al sagrado corazón de Jesús que nos llamaba para la celebración eucarística. <música> Esto sería algo, no diríamos complicado, sino que a raíz de, del Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo en, el año, en los años 1962 al 65, eh, la Iglesia fue transformándose, ¿no? ¿verdad? Ya que aquí mismo, aquí mismo, en un principio se celebraba. La, iglesia, la, la santa misa como antes. como era antes? De espalda al pueblo. Y luego después del concilio Vaticano II, ya la eucaristía se celebraba eh, de frente eh, a, la, a la comunidad. Por eso, como vemos, ese altar que, que tenemos allá en el presbiterio, eh, fue una cosa añadida, porque en un principio... Eh, se celebraba eh, en la parte superior del presbiterio, la Santa Misa. Ahora bien, eh, toda la comunidad fue creciendo con estos cambios que no le hizo mucho efecto. Eh, la comunidad mocana es de mucha fe y estos cambios, diríamos, exteriores no influenciaron en la fe, en la fe de, de, de, de nuestro pueblo de Moca sino que fue algo que se fue aceptando según la Iglesia eh, lo fue enseñando y los cambios necesarios que tenían que darse eh, a, a raíz de la Iglesia y a raíz de los cambios eh, del Concilio Vaticano II. templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, eh, todos los días se celebra la Eucaristía. Los días de la semana, de lunes a viernes, de lunes a viernes, se celebra la primera Eucaristía a las seis y media, luego a las, a las ocho y a las cinco de la tarde. Eso es todos los días. Eh, en algunos momentos hay otras misas que se celebran debido a algunos funerales que se llevan a cabo. Y los días, el domingo, tenemos más misas. La primera es a las seis, la otra a las siete y media, a las nueve de la mañana, a las cuatro de la tarde y a las siete de la noche. Por lo tanto, es un templo que está en mucha actividad, eh, para, para toda la comunidad mocana y sus alrededores, que en algunas ocasiones eh, vienen porque están celebrando su novenario eh, de sus difuntos, de sus seres queridos, entonces se nota que viene más. Pero los fines de semana, sobre todo los domingos, casi todas las misas están todos los bancos llenos, por lo tanto es una asistencia masiva. Y cuando hay una, alguna fiesta, alguna solemnidad, lo mismo también. Es decir, que aquí eh, las personas, los fieles, acuden asiduamente aquí a este tema. Eh, tenemos que decir algo más, y es que antes eran muy pocas las capillas que atendía este centro como parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Pero actualmente tenemos unas 17 capillas en todos los campos eh, en las cuales se celebran eh, las misas los domingos. Por lo tanto, hay una actividad eh, muy grande en los campos y alrededores eh, de nuestro templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y esas capillas están en todas las misas llenas de fieles. Y ellos mismos han ido construyendo sus capillas de acuerdo a sus posibilidades. Y son muy bonitas, muy bellas, con buenos coros que, que han ido preparando eh, cada comunidad en sus capillas. Por lo tanto, nosotros los salesianos nos sentimos muy felices de estos campos y de estas capillas que nosotros atendemos entre el sábado en la tarde y el domingo, el día entero. Una cosa que ahora pues, es muy bonito, pero uno no logra imaginarse cómo en aquel tiempo ...él soñó con esto... ...es como un milagro... ...había hecho una pequeña iglesia en Santiago de Cuba... ...por los años 36... ...después vino a Santo Domingo... ...y en el 38... ...empezó a hacer... ...la parroquia San Juan Bosco... ...en la capital... ...que llamaban Ciudad Trujillo... ...y en Moca le decían la capital... ...y... ...llegó aquí en el 45... ...para hacer una cosa pero ya fuera de... ...todo orden... ...que es este santuario... ¿Cómo es posible que en un pueblecito, porque Moca en el 45 era un pueblecito, y la gente que después le iba a ayudar a construirlo paso a paso durante años, era gente que venía aquí de los campos, venían descalzos, porque así era la situación, y no se asustaba por nada de eso, empezó a hacer esta iglesia, decía, Ahora, vamos a hacer como hace la gallina, que se llena el buche grano a grano. Así lo dijo, la gente lo entendió muy bien. Empezó esa construcción y tenemos esto, esta maravilla. En el 48, sí, yo me fui en ese año de moca, ...y pasé fuera de Moca 61 años, bastante, ¿verdad?... ...y ya cuando quedaban los huesos en pellejo viejo... ...entonces vine aquí a admirar esta población... ...que el padre Flores apareció tanto... ...y que quedó impactado por la población de, de esta provincia... ...y por eso él pensó en grande... ...y aquí tenemos este santuario... ...no, no, era, era un, una, una iglesia de madera... Eh, ...que tenía el altar aquí al revés, por este lado... ...iglesia de madera... ...que había sido eh, reconstruida o construida tres veces... ...porque esto empezó a ser parroquia en el 1885... ...cuando gobernaba Lili... ...y eh, entonces era una capillita... ...una capillita de aquí... ...después se convirtió en parroquia en el 85... ...1885... Eh, ...aquí estaba toda esa iglesia larga, todo de madera... ...también el, el campanario estaba allá, también de madera... ...porque yo pequeño subía muchas veces y se movía mucho... ...allá estaba también, eso y él empezó allí a hacer esto... ...aquí no había todavía población... ...aquí habían cerca de vacas, alrededor, todo eso... ...y para allá, no había nada... ...empezó ese trabajo de la construcción así... ...y desde el 48 al 56... En ...todos esos años fue ya de construcción del santuario... A principio ellos hicieron una partecita allí para continuar la celebración de las misas y lo demás entonces eh, fueron derribando ya todo esto de madera ya empezaron a hacer las zanjas también tocaba ver las zanjas que estaban haciendo allá un poquito más lejos de la pared de digo, de la pared del seto de madera así vaya al santuario alrededor eh, ya en el 48 hacer las zanjas eh, toda todas las piedras que hacían falta la gente se la trajo porque esto no aquí no hay de, nada de bloc aquí es todo vaciado Cemento, ya, piedra y varilla, todo, toda la iglesia es así. un vaciado completo. Y aquí, sobre todo en la torre, hay un vaciado muy profundo de cemento concreto hacia abajo. Todo de concreto. Eh, es decir, no es catedral, porque atrás hay que decir que es la sede del obispo. Moca no es obispado. No es obispado, mosca, no. Sí. Es eh, eh, de Santiago. Santiago es obispado. Mosca no es obispado. Aunque naturalmente en Mosca había más eh, fieles participando que en la mayoría de las diócesis que se han hecho en República Dominicana. Las 11, aparte de la que existe para eh, el ejército, ¿verdad? Eh, esa que tiene el obispo, que preside ese grupo, esa parroquia, esa diócesis moral, pero diócesis físicas, eh, territoriales, son 11, y ¿verdad? se han hecho sin tener la cantidad, pero hacía falta un impulso allí. Eh, ...en la iglesia católica... ...que Moca fuese así... ...lo que es siempre ayudando a otra diócesis... ...sí, bueno, llegó ese padre aquí... ...soñando eso... ...le dijo a la gente... ...y la gente le apoyó todo el tiempo... ...pero como un solo hombre... ...y como una sola mujer... ...todo el mundo apoyándole... modo que él estaba en sus aguas... ...y la gente también... ...soñando con esto... ...y como se dice... En Moca le gusta privar mucho a la gente. Yo soy de Moca también. Y no quería una capillita. Para decir, vamos a hacer así, así muy bien. Y esto y lo otro. Estas cosas no las vamos a mandar a hacer aquí. Vamos a buscar en Italia. En Italia va un barco que vaya a Italia y traiga todas esas cosas. Así fue todo. Un sueño del párroco y la gente que soñaba el mismo tiempo con él. Por eso se llegó. Si no, no estaría. Esta no la hizo nadie, no la hizo ningún gobierno. Eso que dice que Trujillo, etcétera, eso es mentira. Ni un centavo. Eso, el pueblo de Moca, de la provincia de Moca, y también otra gente que de hecho cuando se acercaba, pero ningún, ningún poderoso se acercó a dar una suma. No. Era gente de Moca, de todos los campos, de Moca, de todos los lugares, de toda la provincia. Que al encontrarse con esta población que le vio tan religiosa y tan sincera, y como también tan preparadita en todo lo que es la fe, pues eh, él se volcó y aquí él entregó su vida. Después, al final tuvo que irse para México y entonces después le ofrecieron que se si podía venir. Él dijo que él podía venir, pero no de visita. Si era para quedarse, entonces sí. Pero como ya estaba un poco gastado, le dijeron no, para ir a Moca, para quedarse, mejor que siga en su tierra, en su ambiente allá de México, ella se quedó hasta morir, pero si no, él dice que se venía aquí era para quedarse, para que lo enterraran aquí. Entonces no pudo venir. Desde entonces, entonces empezó a ser eh, centro, después se declaró santuario, santuario, eh, este eh, templo, esta iglesia y esta parroquia, parroquia, porque siempre ha sido parroquia. Y entonces eh, fue un foco de vocaciones religiosas y sacerdotales. De aquí de Moca, eh, yo no voy a decir que han salido más hermanas solamente de nuestra congregación, hermanas salesianas eh, del país. Yo le decía una vez a un nuncio apostólico que de esta eh, provincia de Moca han salido más religiosas para una sola congregación que en cualquier Ciudad del Mundo, yo no lo conozco la Ciudad del Mundo, va a poder decir eso, pero me pasaba diciendo eso, ¿Por porque solamente de Salesiana en aquel tiempo ya había, había 40 religiosas salesianas y desde entonces se empezó ese florecimiento vocacional para nuestra congregación salesiana, de, la, de las hermanas salesianas, del creado diocesano y, y de las diferentes congregaciones que hay en el país, jesuitas, franciscanos, agustinos, etcétera, y de religiosa lo mismo, por toda parte. Yo ahora que he tenido la oportunidad por la edad de ver lo que no conocí de la provincia, he ido por toda parte preguntando, preguntando y me hablan de tanto que son sacerdotes de esta congregación, de la otra, diosesanos y, y también de religiosas, tanto, tanto. Yo no he ido anotando, así que no puedo decir el número. Pero fue un centro de vocaciones en ese sentido. Aparte, ...de la vocación laical de las hombres y mujeres comprometidos con la iglesia... ...que trabajan aquí y en el país y fuera del país. Especialmente en Estados Unidos que hay tantos que se formaron aquí desde pequeñitos... ...en la catequesis en la evangelización y pues lo tienen una base eh, firme en su fe... ...y están dando ese eh, beneficio a otro lugar. Alguna gente me ha venido aquí y dice, ay padre, lamentablemente tengo que irme y abandonar la parroquia irme para otro país, digo muy bien, una maravilla, Moca brinda misionero también a muchos países. Sí, él llegó el 16 de agosto de 1945, todavía el mundo estaba en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y así con esa precariedad que había entonces, después en el año siguiente de estar aquí vino esa hambruna, podríamos decir así, porque se acabó todo, se acabó todo eh, había el cambio de comercio de Alemania para Estados Unidos, entonces estaba todo medio suspendido, de 46, entonces no llegaban a cosas suficientes, una gran sequía, se acabó todo, la agricultura, todo se acabó de que había una gran precariedad, pero se subsistía y en aquel tiempo y la gente pues, luchaba. Y el padre Flores pues, siempre muy contento. Yo sé es que nunca le escuché una humilía y esa predicación que se hace. Él cuando estaba ese momento, hermano a mí se acercaba y dice, vamos ahora a aprovechar este momento para hacer una oración, pero cantando. Y empezaba a enseñar canto en ese momento. Y la gente cantaba y todo cantaba. Pues tiene una voz de, de mexicano cantor, muy bonita, sí. Y estaba así. La construcción de este templo se realizó con los aportes directos de la comunidad mocana, lo que demuestra su elevada fe cristiana y su entrega incondicional a la religión católica